El último vídeo tutorial eh, voy a usar un efecto que es el efecto croma eh, que sirve para cambiar un fondo que es de un solo color eh, por una imagen u otro vídeo puesto en una segunda pista de, de vídeo. Bien para ello he hecho una grabación con una cartulina azul de fondo con poca calidad de hecho se ven las sombras de las manos y todo. Pero bien, va a servir para, para ver cómo funcionaría. Voy a guardar el proyecto lo primero. Voy a ir guardando lo que voy haciendo. Eh, bien, me voy a la parte del proyecto. Voy a arrastrar a la línea de tiempo pues este primer clip de vídeo que tiene un fondo azul. Bien, sobre el clip de vídeo lo que voy a hacer es añadir el filtro eh, de efecto croma. En castellano no sé cómo está traducido, es un efecto de vídeo, debemos ir aquí. Voy a coger el croma aquí, el simple, que es el, el sencillo. Bueno, que en un principio el color que sustituye y que hace que el fondo sea transparente es el típico verde croma, pero con el cuenta gotas podemos elegir un color o un promedio de colores, eligiendo pues, una sección de la imagen, entonces nos va a promediar más o menos las tonalidades. Así en este caso pues podremos borrar parte del fondo, parte de la sombra y quedará un efecto más o menos conseguido. Y aquí está pues, el nivel de cuánto efecto vamos a aplicar. Bien, si reproducimos el proyecto mmm, no se ve nada, es decir, no parece que esté sucediendo absolutamente nada. Porque este efecto en este programa en particular solo sabe su efecto si eh, añadimos otra pista de fondo. Bien, voy a añadir una pista de vídeo. Eh, vale, esta pista tendría que ponerla abajo. Lo que voy a hacer es subir el vídeo a la pista superior para que la que esté debajo. Voy a poner una imagen fija. Eh, creo que, que va a hacer es permitir pues, que se vea la imagen de abajo. ¿Vale? El efecto está sobre el clip de vídeo y no sobre la pista. En ¿Vale? la pista no está el efecto, podríamos aplicar el efecto en la pista. Como lo he aplicado al clip, pues todo va a ir bien. Bien, en la lista de reproducción voy a abrir el fondo de la montaña y lo voy a usar en la segunda pista de vídeo. Bueno, pues ahí tenemos. Lo pongo al principio y lo estiro hasta el final del vídeo. Y ya estaría. De manera con lo que puedo jugar es con la cantidad de efecto de croma que estoy utilizando. Pero aquí ya se ve pues que se ve el fondo aplicar menos efecto más efecto que permitirá pues eh, que se quite más o menos el fondo pues esto es ajustarlo para que se vea lo mejor posible bueno, pues ahí tenemos un, ej un ejemplo de efecto croma sencillo mm. Ya veo que el fondo está un poco trabajado y la verdad es que funciona bastante bien. Bueno, igual que hemos puesto debajo una imagen, pues se podría haber puesto un vídeo, una animación o lo que quisiéramos. Lo último sería exportarlo si queremos. Lo voy a guardar eh, ya para obtener pues, el vídeo final. Y esto es todo.